Los golpes los podemos clasificar de la siguiente manera. Una clasificación general es la que distingue los golpes entre estáticos y dinámicos. Estáticos, aquellos en los que casi ni nos movemos para recibir una pelota. Y los dinámicos son el resto de los golpes en los cuales tenemos que desplazarnos para llegar a ejecutar un buen golpe. Una segunda clasificación y más específica es la que habla de los golpes básicos y de los golpes propios de este deporte. Golpes que nacieron especialmente para su desarrollo. Desde la escuela Beach Tennis tenemos una primicia internacional. Vamos a dar a conocer un golpe que ejecuta un jugador español y que es el único que lo hace. Lo vamos a desarrollar durante el curso. Va a ser uno de los primeros golpes que veremos para nosotros conocer de antemano